Desde junio del año 2018 hemos seguido viendo un incremento significativo por parte de los inversores en activos alternativos. Cuando empezamos en Altamar en el año 2004-05 había muchas menos especializaciones, pero como vemos ahora en cada una de estas clases de activos alternativos hay distintas estrategias. Observamos que cada día es más difícil poder seleccionar y de ahí que hayamos tenido que hacer crecer mucho nuestro equipo de inversiones para poder seguir invirtiendo bien. evolucionando nuestras posiciones de Private Equity. Para nosotros es muy grato poder decir que en realidad todos evolucionan muy favorablemente, no solamente en términos de valoración, sino también en términos de lo que van distribuyendo a sus partícipes y de las perspectivas de retorno final. Este año cumplimos 15 años. Gracias por su confianza, hemos conseguido avanzar y crecer durante todos estos años. Gracias también a todo el equipo de Altamar y a todos los socios que hoy somos algo más de 150 personas y todos ellos eh, muy muy alineados en nuestros principios, en valores, en nuestra cultura, que es la que nos han permitido intentar hacer las cosas bien y con excelencia durante todos estos años.